La decisión de la Cámara Penal del Departamento Judicial Duarte en torno al recurso de apelación contra la sentencia en el caso Emily Peguero, que reduce la pena de 5 a 2 años a Marlin Martínez, ha generado opiniones encontradas en la población. Los abogados Alan Castillo e Israel Rosario, ambos consultados este jueves, consideran justa la decisión del tribunal. Estoy totalmente de acuerdo y felicito a la Corte,